Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy nos toca eh, ver este eje eh, 4.10 como venimos viéndolo, pero esta vez en el signo de Libra. O sea, Sol en Libra en... Casa 4 y esa casa 4 en Libra. Sol en casa 4, hogareño, amable, sobreprotector. Casa 4 en Libra, armónico, artístico y de aparentar, aparente. De mucha de la apariencia le importa. Sol en Libra, educado, pacífico, moderado. Por un lado positivo, por el lado negativo, inconstante, indeciso y pasivo. O sea, si tenemos a una persona que tiene el sol en casa 4, la casa 4 en libra y el sol también en libra, es posible que estemos ante una persona moderada que busca que su hogar aparente, ser armónico, no que sea armónico necesariamente, sino que busque la apariencia hacia afuera de la armonía en su hogar. Mientras que si el sol estuviera en Libra, pero en la casa 10 y la casa 10 en Libra, tenemos que el sol en casa 10 tenaz, líder, lidernato, liderazgos, Ambiciosos. Casa 10 en Libra. Artísticos o artes, dedicado a las artes, diplomáticos y políticos. Sol en Libra. Educados, pacíficos, moderados, como positivo, como negativo, inconstantes, indecisos y muy pasivos. O sea, si ese sol que estamos estudiando está en Libra y esa casa 10 está en Libra y el sol está en la casa 10, podemos decir que estamos ante una persona que puede, podría llegar a estar dedicada a la política y que ejerce en la política un liderazgo moderado. No es un revolucionario, ni de izquierda, ni de derecha, ni conservador, ni progresista. Es un liderazgo muy moderado dentro de la política. Por ejemplo, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, como todos los días. Pero mañana con Scorpio. Chao, hasta mañana.